Hola, hola, buenas tardes. Aquí estoy recogiendo Últimas en Taverna y hoy volvemos con Total World War Warhammer 3 en nuestra campaña con los Reinos Ogros. Vamos a enfrentarnos al día de hoy a dos ejércitos de Narger, probablemente, y luego veremos a ver qué viene. Pero la idea es poder cerrar en el capítulo de hoy las dos brechas y ya nos apañaremos, ¿eh? ya, ya veremos a ver qué hacemos. Pero esto es importante porque tenemos ya por fin las gargantudas en acción. Vamos a ver esto. ¿Qué tal funciona? Vale, tira la batalla. A vale, ver, pone que va a ser desastroso, pero no nos fiamos del simulador. La verdad, o sea, está un poco roto el lugar Jaber 3, todo se ha dicho. Todo lo que están metiendo y tal, la comunidad está bastante descontenta, pero bueno. Ya tenemos esta serie aquí arrancada, así que vamos a tratar de disfrutarla. Vamos a ir a completar ese objetivo de comer un costillar de oso polar Nacido entre los dioses por... Bueno, sí, es un dios, Ursok, Así que, hoy Ursok, eh... Dios, o sea, bueno, es la taberna Esto es el WoW, aquí hacemos referencia Totalmente a Orwagraf No me acuerdo el nombre del, del oso ¿Vale? Pero era un oso <ríe> Hace mucho que empezamos esta campaña De hecho, ahora ya Como 19 semanas O incluso más Bueno, veremos Lo dicho, a comandar nuestras vamos a ello a ver no, no sé muy bien esta unidad exactamente qué peligro puede tener o, o qué qué peligro debemos tener contra ella me impone más las moscas estas veremos qué tal porque con eso de que son unidades voladoras y tal los de cataya nos han dado mucho dolor de cabeza así que veremos cómo se pone la cosa vale No sé, no creo, bueno, no es un héroe no volador, así que partiendo de eso. ¿A ¿Dónde están las gargantuas? Uh, vamos a verlas. Que son como otros de forma súper tocho, parece como hombres lobo o algo así. Son solo tres, eh, en el tamaño de unidad que tenemos nosotros actualmente, así que... Vale, cuidadito, lo dicho. A ver cómo estamos formando. Vale. Vale. Esto. Tenemos aquí estos cuatro. Vale, este héroe aquí. Entonces vamos a cerrar un poquito filas. Las garganta las vamos a poner por fuera buscando la carga. Y luego vamos a tener. Vale, nada, vamos a tener grupos uniformes este... Aquí, un grupo aquí llega otro grupo aquí en este otro costado y ya está y acompañaremos la carga y para adelante vale perfecto dicho esto iniciamos batalla buscamos posiciones y bueno, vamos a pillar el el, el bosque, esto es maravilloso vale vale como siempre estos ogros van más rápidos vale vale vale vale, vale. a ver nos posicionamos y vamos tomando con... Vale. ¿Qué, ¿Qué tal van las carganturas Ah, bueno, ni tan mal. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! No me, me! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! no ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Los que tú quieras subir, tienen la apoyo. Vale, perfecto, nada, y aquí con la carta también. ¡Oh, Y esa pestilencia también. Vale, chaval también. Nada, es bueno, tú la de todo. Hago, todo ¿no? Maravilloso, nada perfecto. O sea, y esto, esto, esto era para el simulador una derrota valerosa. O sea, no era, o sea, era una derrota apabullante para nosotros, ¿eh? O sea, nada. Brutal. Of. Vale, pues nada. O sea, es que no nos han hecho daño, tío. O sea, o sea esta de Noblars que se ha un poquito y ya está, pero para el resto ha sido ganar experiencia. Pues, o sea, no, no hemos tenido pérdidas. Ganamos, sí, obvio, digo yo que ganamos botín, ¿no? Pero... Es que vamos a centrarnos en esta apertura. Aunque el resto de, de, de reinos y facciones vayan por delante. Vamos a centrarnos en... Ok, eh, estamos en guerra contra unos reinos ogros. Estamos en guerra contra Katai. Puede que perdamos el ejército de Diente de Oro. Entonces, vamos a centrarnos en las guerras ogras. Y vamos a, hombre, vamos a reinar sobre esos reinos. Nosotros tenemos que ser... Señor y caudillo de estas montañas. Así que nos vamos a limpiar. Porque además justo la circunferencia que tenemos por la zona norte, digamos, de nuestro reino. Antes de entrar a las montañas de Katai. Y, y es el, el, el clan que hace frontera contra Katay. Entonces ahí hay que hacer. Nos tenemos que hacer fuertes. Y entrando a coger el región de esos. O sea, el, el dominio de esos poblados. Pues la clave. Porque además tiene una muy buena zona para meter. mientras uh, tiempos uh, uh, de tesoro. Nos hace falta. No ¿eh? meat, Perfecto. Y encima cerramos. Maravilloso. Ingreso un 10%. Enemigo muerto en combate. Perfecto. Ahora, aquí la ciudad caída. Esto tiene menos 7. ¿Nos podemos mover? la respuesta es.. Sí. Vale. Vamos a colocarnos aquí. ¿Llegamos a colocarnos? Perfecto. Menos 4. Sí. Vale. Uh, ¿qué podemos...? No, es que no quiero mejorar nada. Porque estamos en muy mala situación. Vale, aquí estamos asediando esto. Vamos a aguantarlo aquí un poquito. Para hacer disminuir el poder de ese... Desasentamiento, pero por nuestra parte estamos correctos. Ahora bien, aquí el problema lo tenemos con este ejército. Exacto. Vamos. Uh. tratar mercenarios. No. Vale, vamos a hacer una ofrenda a las fauces. Ataque cuerpo a cuerpo. Vale, hacer ofrenda. Además, aquí tenemos bastante carne. Sí, perfecto. Vale, lo dicho, vamos a coger y vamos a cerrar esta falla de aquí. Vamos a poder cerrar la grieta, sí Cerrar la grieta Vale, ¡Oye! tenemos otro héroe ¿eh? Que nos ayuda en el En el ataque, perfecto A ver, estos que tienen, vale, tienen dos de nargueletes Pues este, es, este nos viene mejor No, no tenemos las planturas, vamos a hacer El bufito Para nuestra gente Pero bueno, ya con eso Dominio de Nargue, ataques envenenados. Moscas de putrefacción. Aquí son estas. Demonios insectalados son capaces de desgarrar la carne y consumir cadáveres con espantosa eficacia. Vale. Uh, pues tenemos que colapsar nosotros porque nuestro apoyo del campamento viene por aquí, por la zona norte. Vale. Peligro. Bueno, ahora mismo por lo menos tenemos esas. esos noblars de tramperos. Que, que tienen ataque, esta gente probablemente tenga muy poca defensa o muy poca armadura Que son literalmente moles de carne, así que por esa parte yo creo que los tramperos nos van a hacer bastante el favor Este creo, si no me equivoco, es el primer héroe de tipo eh, de carnicero que llevamos encima, puede ser No sé si es carnicero caudillo, pero bueno, es de los últimos que desbloqueamos Está bien que, esto, que estos héroes así más, más secundarios o de regiones de, de defensa vayan sacando experiencia. Muy importante, muy importante. ¿Vale? Ok. Comienza el despliegue. Ah, no es que tiene... Vale, muy de cerebros y esta era la otra. Vale, perfecto. Ok, ¿cómo nos vamos a colocar? No, no, no, vale. The vale Oye, pues hungry sí. me lo pones tú Vale. Vale, serve vale. este más proyectiles más fácilmente it super lento el, el carnicero dos minutos, vale vale, vale, vale. vale. the others nasty clan overwhelm overwhelm aquí vamos a entrar allá y ya tenemos que arrancar cuidado ya, cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado y estos aquí. Vale. vamos aquí. Que cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado que Vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, vamos a girar todos estos aquí Un Cuatro maravilloso, aquí nos va a un poco Vale, vamos a sacar Los de de aquí ¡Muerre, está potente! De hecho, vamos a darle la izquierda. de hecho, ¡El a darle a líder de hecho nos toca de putches! está un de putches! de ¡Win Vale, una no, moneda de euros recuperamos, me gusta. ¡Recuperamos hay Vale, vale, Bueno, vale! ¡Vale, vale, no, vale. The ¡Slew a Master, un el lujo me ¡Sí! ¡Cuándo le echamos! tengo la mitad? Necesito los ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Hmm. Eh, ¡Nada, este, este. este es todo! Este no ha me. Nah, esta, esta, esta. Bien. Bien, o sea, hemos podido sacarlo adelante, así que es el problema. vamos todos a por el señor. Nah, lo puso en el, lo puso en el. Ya, solo el The tiempo que Vale, perfecto Nada ah, hasta muy bien O sea, no hemos perdido tropas Hemos sufrido daños, ok, pero tampoco ah, ah, ah, ah. Vale, bueno, ok, tampoco nos está contando Nada nuevo aquí Bien, 40 pérdidas, ellos han perdido Todo el ejército, perfecto, cerramos ahora la La, la falla Y con eso Listo. Vale, ahora eso queda Re... agruparse y... y ir entrando ya en la zona norte. Lo que hemos comentado de las regiones más al norte. Miedo me da la situación en la que está bien de porque es un problema. Porque es un problema. Vale, esto, esto es. Esto es maravilloso. Vale, vale, vale, y hemos cerrado justo las dos fallas que nos aprietan el territorio maravilloso, vale, traga bueyes vale, mejoramos esto, bueno, me gusta, ¿eh? Vale, ¿ahora qué? Escudo sangriento. El masticabus es una pasada. Vale, vamos a meterle el escudo sangriento para que se cure. Es un hechizo. Nueve segundos. Vale, bueno, o sea... Ok, una curita. Uy, aquí tenemos otro señor que que mejorar. vistes de las montañas. Bueno, gargantúas. Mm, trepasturas. No, es que son, estos son todo... Uf, este está... Da... Riqueza impresionante. Rango al reclutar y capacidad. Vale, vale, vale. Vamos a tirar por este. Sobrenombres. Este es para cambiárselo. Sí. Tiene culoructo. No, gran, gran Bramador no nos da cuenta. Vale, perfecto. Nos agrupamos en el campamento. No llegamos. Vaya hombre. Vale. Vale, aquí he aquí el kit de la cuestión. Ahora con este señor, ¿qué vamos a hacer? Vale, espérate. Vamos a resolver antes otras cuestiones, como por ejemplo. El avance aquí en la zona sur. ¿Cómo, cómo va este asedio? Complicado. Es que la autoresolución. A ver, que es un ejercitazo, ¿eh? Pero prefiero continuar a asedio y que si nos tienen que atacar, que nos ataquen cuando ellos quieran. Y ya está. Vale. Ahora, el punto está. Eh. ¿Qué pasa? De, de hecho, no hemos mirado de construcciones. Vale, aquí tienen a Korn, que yo entiendo que les apretará un poquito. a hacer es reclutar un nuevo señor aquí maestro carnicero pedor maravilloso mastodonte tiene agresividad fuerza de arma gran determinación hombre este tiene agresividad no está mal pero a lo mejor en el próximo turno porque es que lo que quiero es vale, y llegamos vale y ahora vas a estar de menos 4 a a ah, más 8. Vale, perfecto. Entonces, este es el cambio que queremos hacer: tener ya este este control del asentamiento en una dinámica positiva. Y ya a partir de ahí, yo entiendo que esto empezará a crecer solito. Porque si no, no tenemos eh, excedente de población, etc. Entonces, aumenta. Ah, oh, bueno. No, pero necesitamos ingresos. No, es, una, es un cambio que no podemos hacer. Vale, aquí tenemos un boquete bastante grande. Vale, estos son aliados, de hecho Vale Este ejército, ¿qué tal está? Mejor que este Joder. Bueno, astromante, alquimista Nos pasa por la piedra este señor ¿eh? O sea, no, ok, nosotros estamos a 23 Pero yo creo que nos destruye ¿eh? Vale, ok, pues vamos a tirar por aquí Uh. Victoria pírrica. Sin embargo, te menos de menos que se ganas ha si la batalla manualmente eh. ¿Cómo de desastroso puede ser esto? ¿Cómo de desastroso puede ser esto? No perdemos, no perdemos nada, no perdemos nada, perfecto, 1.400, un 9% de unidades de agua esto es importante, vale, vale, vale, uh, uh, uh, uh, uh, uh. regimiento de renombre, cruza cielos, arrancan de lo que queda las fortalezas montañosas, aquello que los titanes de los cielos ya no necesitan, Oh. Vale, ok, vale. Tenemos aquí mejoras para nuestro señor. Vale, tenemos este detente en pies. ¿Qué queremos? Buena pregunta, eh. los con espada, 5 al ataque cuerpo a cuerpo. No, yo creo que mejoramos aquí. Armadura, carga devastadora, está muy bien Bonificación de carga, vale, esto es una pasada Vale, pues metemos los dos, 30 bonificación de carga O sea, te entra y te destruye Ahora bien, el siguiente movimiento Son mercenarios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está? Vale, vamos a asaltar el pico de los jetis Vale, vamos a la vida esto Vale, perfecto. Unidad de reabastecidas un 4%. Vale. Vale. Vale, perfecto. Ahora, vamos a ser más listos que el hambre. Vamos a hablar con nuestros amigos sangres ah, ah, sí, sí. Que están en guerra. Eh, eh, eh. ¿A dónde vamos? que están en guerra. Con esta gente, coordinación bélica, seleccionar objetivo y vamos a ir para acá. Mm, mm, mm, mm. Vale, perfecto, perfecto. Y hemos cambiado su objetivo. Me encanta. Salir. Vale, y ahora van a atacar allí. Me gusta esto, eh me gusta esto. Estos, vale, podemos establecer coordinación bélica en algún lugar, bueno, me da un poco igual. Vale, vale, lo que me interesaba era esta zona de aquí, vale, aquí, hemos conseguido subir de nivel, vale, con el encafador, que esto es ya, bueno, brutal lanzamiento rápido, tiempo de recarga reducido, 18%, perfecto. Vale, ojo, podríamos ¿sí continuar continuar el mismo ¿Esta, esta gente que tiene aquí Bueno, esto no lo pasamos pasado por la pedra también, eh Está acampado aquí Pero, uh, uh, uh, uh, ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Yo creo que mis ojos son más potentes Vale, está retirado me, me sirve Ahora, él está haciendo aquí uno otro ejército. Yo quiero que este ejército nuestro. No tenemos aún. vale Tiene que reclutar, hijo. Vale. Vamos a hacer. De hecho, en mi propio campamento. Reclutar unidades. Vale. Uno. Dos tiras sobras. Vamos a coger dos de otro motor. Vale, y ahora se lo trasladaremos a este señor para completar su ejército. Vale, me gusta. Me gusta. Vale. Vale, mejor su construcción. Uh, nivel 4, ¿eh? Nivel 4. Esto está bien potente. Vale. Vale, cerramos ahí. Mantenimiento... Vale, ok. ¿Dónde más hay? Vale, bueno, estas mejoras ya las sabíamos. Siguiente, puesto avanzada disponible. Edificio dañado. ¿Dónde? Uh Vale, aquí extraemos Podemos traer hierro. Reparación 650. No, porque me lo van a reventar ahora. Vale. Ok, vale, pues sí. Perfecto. Cerramos turno ¿no? y vemos a ver qué tal. Expuesta de sur, la llanura de. vos. Vale, esto sabíamos que iba a pasar. No hay problema, para claro, el solucione no para adelante vale, Si se lo quedan, pues tampoco pasa nada. Vale, este era el problema que teníamos. Hola, ¿y por qué tienen refuerzos? Ah, o sea, ¿han plantado un campamento ahí de gratis? Ah, no, a lo mejor ha venido otro ejército. F vale, pues vamos a luchar. Confío... Confío en diente doro, en el cazador y en nuestro cuerno pétreo. Recordemos que esto es una bestialidad Así que, partiendo de esa base Nosotros tenemos un montón de experiencia Ellos son totalmente inexpertos Se acaban de salir del campamento y están viendo mundo por primera vez Yo creo que esto va a ser el punto de inflexión O sea, con esto, a partir de aquí, vamos para adelante Somos más fuertes Luchamos Además tenemos un... un, un una zona muy muy buena para poder luchar un cuello de botella bastante bueno aquí en el, en el bosque me gusta o sea aquí meteremos a todos los ogros y a ver si podemos sacar por la zona de fuera eh, el cuerno y demás para poder luchar por aquí miedo un poquito me da el hecho de que él va a tener refuerzos entonces nos vamos a pegar con la primera oleada y a lo mejor la segunda hasta que nos puede pasar por encima pero bueno nos hemos gastado la carne para tener más potencia de carga, etcétera, y eso también puede marcar la diferencia. Teniendo en cuenta que es un ejército más o menos en la misma igualdad de condiciones. Veremos. Vale, mucha importancia, mucha importancia las. Vale, aquí en el 1. Aquí en este bosque. Perfecto, para entrar aquí por la carga. Vale boys. Ah, vale. boys. Vale. Este grupito aquí. Este otro grupito aquí. ¿Vale? aquí. Vale, esto está bien así. Ah, vale, te doy aquí. Vale. Sácales el máximo partido a tus soldados montados, comandante. Oh, qué cara. Costica a la formación enemiga y ataca sus puntos. Qué mala leche. Esto está muy O sea, se ha ido a retirarse para juntarse con su otro ejército. En serio. En serio, en serio. O sea, Se ha ido para allá. a Adrede. Para esperar los refuerzos. Que perrerio. Vale, nosotros estamos aquí bien ubicados, eh. Vamos a coger un poquito de altura. Tenemos mucho rango. Más o menos. Vale, lo que quiero tener es cierta ventaja para poder disparar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no a ver, in my gut. I'll smell ya. Supper. The ultimate hunter in my sights! I want it all! The strongest! The fattest! They're dead! I'll crush them! Master Seeker! Guts out, boys. Burra. Duro, ¿eh? The hold, master. The quarry is mine. The morcos. Bring us me, Muncha! Para los Podemos, podemos, podemos. Serve the ogres. Swarm together! The Overtime eternal! All else is free! I ain't no combo! The more cool! Fattest! Strongest! Richest! Take it all! No, no, no, no, no. Overwhelm them! Hay que moverse, hay que moverse. No queremos a nadie. ¡Alga! Ah, por eso estoy Call me, es el problema! es el problema! Perfecto. Vale. Oh, well. Eh, ¿No recuperamos? No, no recuperamos. Cuidado, game. Greatest gold. Bueno, bueno, el cazador es una locura. Está muy muy bien esto. El cuerno petreo la acaba de palmar... Venga. Okay. está mal, está muy mal Venga ¡Gooch! ¡Gooch! ¡Gooch! ¡Gooch! aquí Estamos Quiero ver esa modificación de carga y quiero ver cómo nos cargamos a este. Comietero. No, decision. Caudillorco. Me oh, Caudillorco. caudillo orco. No sé, ¿sí? o orco, caudillo oro. No No, cargamos. Esto no funciona. Pero. Hey, pero... Hey, them ¿no? Alive. Venga, perseguimos. Take it all. Mates. Perseguimos. Venga, venga, ¿qué es un área, eh, mentira, no, venga, señor. ¡Fatest! Nah, no no ¡Strongest! ¡Richest! ¡Vaya! ¡Vaya! Venga, un poquito de velocidad, vamos. Una tremenda carga, vale. Uf, hemos sacrificado muchísimo ejército para lograr esta batalla, pero destacamos un montón, vale. Finalizamos la batalla, perfecto. Destacamos muchísimo la guerra en la zona de montañas. Veremos a ver si el ejército de refuerzo Recupera lo suficiente como para llegar hasta aquí, porque es que nos vamos a enfrentar a Katai. Nos vamos a enfrentar a Katai y ahora mismo, es, o sea, es que nos hemos quedado súper tocados aquí. Eso me da un poquito de rollo. A ver la fuerza con la que irrumpe Katai en nuestra casa. Fua. Vale, vale, bueno, es que podríamos tirar de nuestros aliados ogros para apretarles a ellos en aquella zona. Y literalmente reventamos Vale Reabastecimiento de unidades Katai no va ahora, ¿no? O sea, que de hecho, el turno de Katai ya ha sido Y están aquí parados Vale Olo. Vale Derrotadora herosa nos revienta, se supone Ok, pues lo vamos a dejar por aquí Y liberaremos esta batalla en el desierto en las tierras oscuras no. En el próximo Dicho esto, recordad lo de siempre, seguidnos en las redes que las tenemos en la descripción, comentamos un poquito de todo, también suscribiros al canal de YouTube que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias por vuestro apoyo y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.